¿Cómo fue tu infancia? ¿Te gustaba leer? Mi infancia fue feliz. Y con unos padres que eran lectores, que nos inculcaron a nosotros el gusto por la lectura. Nosotros fuimos tres hermanos. Y nos compraban, en esa época se podían comprar de, eh, mucha literatura argentina. Entonces eh, nos compraban libros infantiles, eh, Billigen, eh, Mundo Infantil una colección que es de un autor brasileño pero se compró también por el lado de, de, de las ventas que venían de Argentina, que es de Monteiro Lobato y que es eh, lo que realmente a nosotros, a, a mis hermanos y a mí, nos, nos eh, llevó a encantarnos de la lectura. ¿Cómo fueron tus comienzos en la escritura? ¿Te inspiró alguna persona o alguna situación en particular? La verdad es que cuando uno es Lola y eso es hace muchos años eh, era un poquito más dado a, eh, a escribir poesía o a, o a copiar poesía pero después ya en mi época laboral no, no, no escribía hasta que llegué al liceo politécnico y por un concurso que había de la empresa portadora de eh, se me animé a escribir gané el concurso y gané el primero y el segundo lugar y al año siguiente gané el segundo y tercer lugar y me di cuenta que realmente tenía condiciones para escribir y de ahí he seguido escribiendo esporádicamente no escribo todos los días no tengo un hábito de para escribir pero sí cuando hay algún incentivo como concursos o como talleres sí me gusta ¿Cómo definirías tu escritura? Uy, la verdad es que, a ver, ¿cómo la podría definir? Es un poco complicado. ¿ah? ¿eh? Yo sé que tengo una. Como me decía un tallerista que desgraciadamente falleció, Nike Kusevich, me decía que yo tenía mi voz literaria, es decir, mi forma de escribir, pero no. Eh, ¿Qué estilo? No, porque escribo, me gusta escribir cuentos eh, de diferentes temas, entonces no realmente no, no sabría describirlo. De tus obras, ¿cuál es el texto favorito y por qué? Mira, eh, como tengo cuentos de diferentes temáticas, eh, voy a leer un pedacito de uno de los que me gustó y que, se escrib que escribí para un taller y que es está publicado en nuestra antología. Voy a leer un, un fragmento. La subasta de que tengo que decirle a Alfred que me sirva el desayuno rápido. ¡Ay, Dios! Voy a llegar tarde a la subasta. Tengo que conseguir el cuadro con pelota o dejo de llamarme Carrie Ann Atkinson Ferguson, novena condesa de Yorkshire. Andrew Whirlpool es un conocido, pero tiene futuro. Mm, fijo que me encontraré con los mismos snobs de siempre. No lo puedo creer. Esa obra de Modigliani que yo quería me la ganaron. ¿Por cuánto? mil libras esterlinas ¿Quién la remató? ¡Ja, ja! ¿Y quién más, pues? El duque de Lancaster, viejo cochino que se las da de filántropo y lo único que quiere es a los pintores jóvenes que bien podrían ser sus nietos No lo puedo creer que hayan pagado mil dólares americanos por un plátano pegado a la pared con una cinta adhesiva ¡No! La gente cada día está más loca ¿Cuál fue tu fuente de inspiración para esa obra? A ver, mira, es que yo voy a ser bien sincera, esto es de un, por un taller literario. Entonces estamos viendo estilos, géneros, y nos tocó trabajar en eh, la forma de escribir eh, que es de, en primera persona, ¿ya? Entonces, eh, eh, conversando con, con, con mi esposo, con Juan Carlos, salió esto de, de repente, porque conversamos mucho de, sobre arte, sobre pintura, que sé yo, a él le gusta mucho Andy Warhol. Entonces, por ahí salió, surgió esta idea. No es algo que uno lo haya pensado mucho, sino que dentro de la conversación se dio. ¿Qué escritor o libro o situación ha influido en tus pensamientos y en el género literario que desarrollas? Ah... Um... Esa es otra pregunta que, que yo el otro día me la hacía. Eh, no sé si tengo alguna influencia. Bueno, al final uno siempre tiene, recibe influencias de las personas, de las, los escritores que lee, pero no sé realmente si, de definir si hay alguien en especial. A mí me gusta mucho, por ejemplo, eh, eh, Rivera Letelier, pero él escribe del norte. Me gusta la Isabel Allende y que son temáticas absolutamente diferentes me gusta Roberto Ampuero pero me gusta con su personaje su alter ego de Cayetano Brulé el investigador cubano es decir, no es que tome de ellos me gustan las formas como, como ellos enfocan entonces yo creo que, a, que a alguien externo que sepa más que yo debiera decirme